Saludamos a nuestra invitada esta mañana, es la coordinadora general de Esquera Nicha, diputada del grupo Unidos Podemos en el Congreso, Isabel Salud de Unón. Eh, le voy a leer un par de datos a ver qué le parecen. En la Comunidad Autónoma Vasca hay casi dos ocupados por cada pensionista. No se llega a la cifra redonda de dos, que se considera el mínimo para garantizar la sostenibilidad de las pensiones a largo plazo. Eh, es un ratio de 1,89 cotizantes por cada pensión. Ha subido uh -huh. ese ratio por la uh -huh. mejora del PIB vasco, de la economía vasca, pero en cualquier caso, insistimos, no se llega a ese mínimo que garantiza la sostenibilidad de las pensiones. Eh, sin embargo, en Navarra los datos son superiores, se sobrepasa esa cifra de dos cotizantes por cada pensión, al igual que la media del Estado español. ¿Usted qué, cómo valora estos datos? Pues de forma preocupante, eh, porque el tema de... Eh, la pensión es un tema fundamental. Cuando una persona ha trabajado durante toda su vida y llega a la vejez, pues necesita una seguridad y una pensión digna. Entonces, es un dato preocupante, pero además de ese que mencionas, eh, hay otro dato, y es que en estos momentos eh, la, los sueldos son muy bajos y, eh, por tanto, las cotizaciones también son muy bajas. Y esto también contribuye a que no haya suficiente dinero en la caja, ¿no? Por tanto, uh -huh. Esta es un, una preocupación común, pública, y el gobierno, los gobiernos eh, tienen que poner medidas de forma inmediata. <risa> las eh, políticas o las decisiones que se están tomando hasta ahora, eh, señora Salud, respecto al sistema de pensiones, eh, ¿le parecen las adecuadas o le parecen parches? No, no son suficientes porque a la vista está, la gente está, estamos en las calles eh, reivindicando una pensión más digna en, en cuanto a cantidad y también una pensión que cubra a todas las personas eh, que han llegado a la edad de jubilación por tanto no es suficiente es verdad que ahora se, ha, se reconoce la subida se ha reconocido este año la subida conforme a, a, al, al IPC al crecimiento eh, eh, de la vida pero que bueno, es un paso adelante pero que no es, es suficiente son muchas las cosas que se tienen que hacer eh, para subir la pensión nosotras desde Izquierda Unida eh, y también Esquerra y, y Unidos Podemos hemos hecho y planteamos toda una serie de, de propuestas no de ahora, de hace tiempo porque venimos sufriendo este problema ¿no? estamos planteando desde el, el incremento del salario mínimo interprofesional eh, desde la lucha contra el fraude fiscal en este país se produce mucha mucho fraude y por tanto tampoco cotiza también estamos planteando que se destopen eh, las bases máximas de cotización porque ahora no se está cotizando no se está cotizando a partir de, de, de un sueldo determinado uh -huh. y además planteamos también entre otras cosas la, la eliminación de bonificaciones y reducciones de la cuota de la sociedad social uh, a las empresas que se están dando y que no sirven más que para beneficiar a, a, a las empresas pero que esto no repercute en los trabajadores y las trabajadoras uh -huh. El pacto de Toledo en este sentido está siendo un fracaso hasta ahora bueno pues sí sí porque evidentemente no cons se consigue llegar a un acuerdo eh, el último mm, bueno que ha dado eh, que, que lo hemos visto ya concretado que ha sido subir con respecto al IPC este año pero es totalmente insuficiente uh -huh. eh, respecto a lo que nos comentaba antes eh, se están no sé si se ha comenzado ya a negociar o se va a negociar a partir de septiembre esas pretensiones de Podemos esa propuesta al PSOE para que finalmente se apruebe eh, de manera conjunta el techo de gasto, indispensable paso indispensable para después la aprobación de los presupuestos generales del Estado Podemos entre otras cosas <coughs> aboga por un impuesto a la banca y otro a las grandes fortunas ¿se ha comenzado ya con esa negociación? Bueno, se está se está teniendo relaciones no, nuestro grupo ha presentado eh, un documento extenso y es cierto que a nivel social eh, a nivel de los medios de comunicación solo se habla de un tema, que es el tema de los impuestos, mm. que es un tema muy impopular, y igual yo creo que se hace de forma interesada, pero es que la propuesta tiene muchas muchas propuestas ¿no? sí. eh, efectivamente se habla de un tema de impuestos porque es una justicia es un elemento de justicia social y es que está algo tan simple que todo el mundo entendemos y es que quien más tiene, pues pague más o pague de forma proporcional a lo que paga nosotros en estos momentos las rentas del trabajo, o sea, los trabajadores y las trabajadoras, lo que son nuestras nóminas, estamos eh, contribuyendo más eh, con nuestros impuestos que eh, las grandes fortunas, eh, los que tienen nóminas mucho más, más altas, ¿no? Por tanto, y esa es una situación de injusticia social. Estamos planteando es, este tema, pero también estamos planteando otros temas que son de igual interés, ¿no? Pues, por ejemplo, eh, planteamos que se derogue el artículo 135 de la Constitución, que se incluyó hace unos años, y que lo que eh, pretende es pagar eh, la deuda antes que pagar el gasto social. Y nosotros decimos que esto tiene que ser al revés. Primero son las necesidades sociales antes que pagar la deuda a, a los bancos. O planteamos, por ejemplo, rescates, eh, más dinero en sanidad, educación y independencia. Eh, planteamos medidas para el empleo, para eh, medidas sobre la reforma laboral. También planteamos eh, lo que antes comentaba un, poqui, un poquito, ¿no? que es eh, el tema de la pensiones, cómo conseguir más ingresos a la seguridad social, o también planteamos en tema en tema del feminismo, pues una eh, financiación al Pacto de Estado. Sabes que en estos momentos el Pacto de Estado que se aprobó eh, contra la violencia de género, uh -huh. pues no está financiado. Planteamos también una financiación acorde a lo que se aprobó ya en el, poco, el propio pacto. O planteamos también temas de vivienda, alquiler a precios asequibles, planteamos un plan contra la corrupción. En fin, que hay muchas propuestas ¿eh? y, y interesantes y donde el, el Partido eh, Socialista, el Gobierno, tiene enganche si quiere efectivamente que se apruebe el techo de gasto. Hemos hecho nosotras esta propuesta con la, con, bueno, pues con la voluntad de que se apruebe ese techo de gasto que sea satisfactorio también para nosotras. En estos momentos el Partido Socialista no tiene, tiene una, no tiene mayoría en el, en el Congreso, tiene un, una minoría, diríamos, muy hmm. manifiesta, y necesita buscar acuerdos con otros grupos eh, parlamentarios. Pero claro, señora Saluz, no nadie se le escapa que eso luego tiene que pasar por el Senado y ahí el PP tiene capacidad de veto. ¿Cómo se podría evitar ese veto del Partido Popular en, en la Cámara Alta? En estos momentos no se puede evitar, habría que cambiar la legislación, claro. eh, que en eso también estamos, no es posible en estos momentos, pero bueno, pues en estos este momentos lo que nos toca es hacer ese recorrido, ¿no? plantearlo, llegar a un acuerdo en el Congreso y poner en evidencia también al Partido Popular y a Ciudadanos en el, en el, en el Senado. Si eso llega a, ese, a esta situación y, y bueno bloquean bloquean el acuerdo del Congreso, pues entonces tendremos que tomar otras medidas, como pueden ser un cambio. Cambio de legislación, mm. bueno, eh, pero tendremos que tomar otras medidas porque, bueno, ya sabéis que el Congreso el, eh, es mm, más representativo de la voluntad ciudadana que el Senado no lo es. ¿no? ¿En, ¿En qué consistiría ese cambio de legislación? Pues cambiar la legislación para que el Senado no tuviera esa capacidad de veto. Ya. Eh, en cualquier caso, las negociaciones a, a varias bandas continúan, ¿no? Eh, ¿Están viendo al, a los socialistas, al PSOE, receptivos con sus propuestas? ¿Creen que puede llegar un, un acuerdo de cara al inicio de un nuevo curso político? Bueno, esto lo veremos al final, ¿no? Lo cierto es que no. ellos sí que negocian. Se lo digo porque el otro día el, el señor Elorza, el diputado del PSOE, don Elorza, nos sí. decía que estaban muy predispuestos a, a negociar y, y veían posible ese acuerdo. Sí, ellos de hecho ya anunciaron, eh, anunciaron que gran parte de las propuestas... ...que nuestro grupo les hemos hecho... ...pues los, las veían las veían bien... ...lo no uh -huh. concretaron... ...se está negociando... ...como corresponde ahora... ...es el momento de la negociación... ...y, y, y buscar los puntos de encuentro... ...pero mm, ellos sí que anunciaron voluntad... ...de, de, de bueno de negociarlo... ...y, y es verdad que... Eh, eh, ...en esta situación es un paso adelante... ...porque cuando se hizo la primera votación... ...en el Congreso en el mes de julio... ...pues ellos no, no, no hicieron un proceso de negociación... ¿no? Uh -huh. ...y por eso les salió lo que les salió porque tienen que acostumbrarse a que no tienen mayoría mayoría ni absoluta ni, ni una mayoría amplia como para no hacer consultas. Es un nuevo momento en el Congreso donde, donde tiene que, que primar la voluntad de negociación y de búsqueda de acuerdos. No sé si le debería preocupar más ahora mismo al señor Sánchez la postura de Partido Popular y Ciudadanos o quizá más eh, lo que hagan los partidos eh, catalanes, eh, porque ya han anunciado que no van a dar ninguna tregua en Madrid en el solo los diputados a la bancada socialista en cuanto empiece el curso parlamentario eh, ¿ve complicado que el gobierno socialista que ustedes, eh, tras aquella moción de censura Mariano Rajoy también eh, sostuvieron eh, pueda agotar la legislatura? Bueno, yo creo que tanto la postura del de parte popular y ciudadanos es inadmisible porque están llamando a la confrontación eh, y además mm, se retroalimentan con también la situación que hay en Cataluña ¿no? y esto pues a la derecha le va muy bien porque mientras tanto no se resuelven los problemas de la ciudadanía ni los problemas de la ciudadanía en el ámbito de Cataluña y tampoco en el ámbito del Estado español ¿no? por tanto esta es una situación que solo beneficia a la, a la derecha ¿no? Uh -huh. eh, en cualquier caso, eh, ¿usted cree que Pedro Sánchez, Merichel Batet, el gobierno socialista en definitiva, va a conseguir algún tipo de avance con los catalanes y así también, aparte de mm, desatar el nudo catalán, eh, asegurarse su legislatura? Bueno, la, la legislatura en estos momentos no se sabe cuándo va a acabar, ¿no? Porque claro. el panorama es eh, muy incierto, ¿no? Es verdad que es una oportunidad también porque durante los dos años eh, que ha gobernado el Partido Popular, dos, estos dos últimos años de esta legislatura, pues la verdad es que se ha legislado muy poco y el Partido Popular bloqueaba, bloqueaba todo y había una necesidad, además de todo el tema de la corrupción, de sanear eh, eh, bueno, la vida de la institución, en este caso del Congreso, ¿no? Uh -huh. Ahora bien, la situación pues es realmente difícil, ¿no? y en estos momentos no podemos aventurar nada, porque puede ser que, yo que sé, que el techo de gasto no se apruebe, que, y que se inmediatamente se convoquen eh, elecciones, ¿no? y puede ser que el tema en Cataluña ahora se está en la fase de negociación que yo creo que esto es un avance no, una actitud diferente ¿no? eh, y de de, uno de escuchar de sentarse a hablar eh, eso ya es un avance ¿no? y no tener una, una, una posición de confrontación porque ahí hay un problema político hay una demanda de, de, de democracia de, de, de tomar la palabra y eso se estaba ne negando desde el gobierno del Partido Popular, por lo tanto esto es un avance ¿no? y estamos en esta en esta situación por tanto eh, hay que ser optimistas y, y iremos viendo porque es totalmente, ya digo, es una oportunidad esta nueva situación pero también es un es una situación de incertidumbre porque requiere de, de, de hablar mucho, de negociar, de mucha paciencia eh, y de buscar acuerdos que bueno muchas veces no son fáciles pero que hay que intentarlo. Unidos Podemos en cualquier caso no querría elecciones generales ahora yo creo que nosotros nosotros estamos por agotar la legislatura eh, como digo hay posibilidades de llegar a acuerdos con amplios bueno, amplios o por lo menos mayoritarios en el Congreso eh, y por tanto nosotros estamos en estos momentos para agotar la legislatura hacer ese, ese camino de buscar acuerdos y revertir muchos de los acuerdos que sean de las decisiones que se han tomado eh, durante estos años de crisis para eh, nosotras eh, salir de la crisis supone eh, no solamente salir en, en cifras macroeconómicas ¿no? que la economía eh, eh, sino supone que eh, recuperar todo lo perdido durante estos años y esto es lo que le vamos a exigir al gobierno del partido socialista y para eso son necesarios estos dos años para revertir la situación y podamos decir con letras mayúsculas sí. que hemos salido de la crisis tanto en, en, en cifras macro que la economía crece más pero también en cifras de, de justicia justicia social y de reparto, de que recuperemos las rentas del trabajo, las nóminas, eh, recuperemos eh, los salarios. ...que en estos momento están devaluados... ...recuperemos condiciones laborales... Eh, ...que se han deteriorado... Eh, y, y, ...y bueno, pod podamos hablar... Eh, ...de una manera global... ...de una salida de la crisis. Uh -huh. El debate del modelo de Estado... ...y de la territorialidad... ...lo marca sin duda la actualidad catalana... ...pero también eh, desde Euskadi... ...se está hablando mucho... ...ahora en septiembre se supone que... Eh, ...el gobierno vasco y el gobierno español... ...se vuelven a reunir con las transferencias eh, pendientes... Eh, ...y está también el Parlamento Vasco el debate sobre la autoponencia la ponencia de autogobierno, quiero decir el modelo de, el nuevo modelo de estatus vasco ¿Usted cómo valora la participación o el papel hasta ahora de el Carrequín Podemos respecto al debate del estatus vasco? Bueno, nosotros nosotros hemos participado intensamente hemos hecho aportaciones quiero recordar que el acuerdo en torno a las políticas sociales eh, de ese nuevo estatuto mm. eh, que es un elemento central para nuestra formación para eh, Escaravich Izquierda Unida y también para Podemos y Ecuo, eso ha sido fruto de una iniciativa nuestra digamos en el documento ¿no? que se trabajó sobre nuestro documento y ahí hemos avanzado mucho por tanto estamos mm, eh, perfectamente trabajando ahí ¿no? pero yo ...antes de eso quisiera hacer un previo... ¿no? ...porque claro, estamos hablando en estos momentos... ...de que de las transferencias pendientes... ...de sí. que se, bueno, parece ser que en seis meses... ...se plantea un calendario de aplicación... ...que el gobierno de Sánchez en estos momentos estaría dispuesto... Eh, ...estamos hablando de seis meses para elaborar un calendario... ...luego la aplicación tardará todavía unos años... Mm. ...y eh, ya estamos hablando del nuevo del nuevo estatuto... ¿no? Y, además, ...y además lo estamos hablando... Sin, ni siquiera hacer un balance del estatuto anterior, ¿no? ¿Qué nos ha supuesto el estatuto actual durante estos años? ¿Ha servido la ciudadanía vasca? ¿A quién ha servido? Ha servido a todo el mundo, ha sido justo eh, eh, para todo el mundo ha servido más a las élites económicas que a los trabajadores y a las trabajadoras, tenemos que hacer ese balance porque estamos hablando de hacer uno nuevo y no hemos hecho balance anterior nos, ¿A qué es lo que hay que cambiar? no? Claro, esto me llevaría a la reflexión de que cuando nos llenamos la boca o decimos así con grandes frases el derecho a decidir, el derecho de participación ciudadana, que yo comparto no pero vamos a ver, eh, no deberíamos de abrir un debate a la, a la participación ciudadana sobre el balance de ese estatuto ...para luego ver qué es lo que cambiamos y qué es lo que hacemos y qué es lo que aprovechamos. No deberíamos hacer eso porque, ¿sabes al final qué pasa? Que eh, ese es, es estatuto que vamos a elaborar luego se va a poner a, a referéndum, ¿no? A, que, Esa es la pretensión. Claro, pero eh, la gente la, gente, la gente en general de a pie no, no ha tenido oportunidad... De, de, de, de debatir el anterior de, de, en función de la, del debate anterior social que debería ser un debate amplio con los nuevos cambios aprobar con todas sus consecuencias y conocimiento porque si no al final parece que esto de aprobar las cosas de un referéndum es una especie de paripé donde la gente se guía o nos guiamos por los mensajes que nos dan pero no hay un, una, un conocimiento nosotros queremos que el derecho a decidir supone decidir con todas las consecuencias ...y toda la información... No la veo muy contenta con la ponencia de autogobierno... No, simplemente quiero hacer una reflexión... ...porque a veces se hacen discursos muy grandilocuentes... Gran, gran ...la he hecho una mano... Sí, eh, con, el tema, con el tema de decir como si fuera eh, el sumum de la democracia... ...que lo es, pero eh, con, con condiciones con condiciones que no se dan en estos momentos derecho a decidir quiere decir que uno decide con todo el conocimiento ¿no? y simplemente quería poner este punto de atención luego lo demás pues se ha iniciado nosotras estamos participando con todas y hay cosas en este último eh, debate que se está dando, en este último trabajo que se están haciendo, que se recuperarán en septiembre que nos, nos acaban de gustar que lo hemos eh, ya puesto en manifiesto y que en septiembre pues retomaremos eh, debate y nosotras apelamos a que haya un acuerdo de consensos hasta donde lleguemos, sin ninguna duda. Isabel Salud, coordinadora general de Esqueranicha diputada de Unidos Podemos, que Casco, que tenga un buen día. Gracias.